A Racha León, bienvenidas a todas y a todos al taller que organizamos conjuntamente la Red Navarra de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión y nuestra homóloga estatal, EAP en España, que lleva por título Estrategias para luchar contra la pobreza en el medio rural. Bienvenidos también a los compañeros de, de mesa, eh, a Daniel Jimeno, tesorero de EAP en España y a Fernando Santa Fe, Director General de Desarrollo Rural del Gobierno de Navarra. A quienes agradecemos especialmente que nos acompañen. Paso la palabra a Daniel. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, Miriam. Eh, gracias por tu bienvenida y gracias a vosotros también no por, por la organización de este de este evento, gracias a los asistentes en nombre de en España. Y bueno, también muchas gracias a, las, a los representantes de las administraciones públicas que hoy van a estar con nosotros. A Fernando Santa Fe, que hablará a continuación mío, director general de Desarrollo Rural del Gobierno de Navarra. Y a Juan Carlos Castillo, que actuará en la última mesa, eh, que es presidente de la Federación Navarra de Municipios y Consejos y el alcalde de Peralta. Bueno, desde en España eh, hay, pues... Miramos en ¿no? la red europea de lucha contra la pobreza en España, hay que decir quiénes somos. Bueno, pues los temas relativos a la pobreza y exclusión en las zonas rurales, especialmente las más desfavorecidas, creemos que no han sido suficientemente eh, abordados desde una perspectiva española y europea. Y, y en esta razón, esta es la razón que eh, en España tiene especial interés ¿no? en tratar estos temas de, de, de, de la pobreza y la inclusión social en el medio rural. Entonces, eh, como EAPN, eh, el objetivo fundamental para nosotros en este tema es hacer más visibles estos problemas del medio rural y de sus, de sus problemas ¿no? en general. Eh, EAPN España eh, eh, realiza informes eh, sobre el medio rural, eh, hizo uno en el año, creo recordar, el año 2017, importante, ¿no? donde, donde pues, analizaban lo que lo que Caracteriza al ¿no? medio rural los aspectos demográficos, donde está la despoblación, el abandono de los, de los pueblos rurales, el envejecimiento, la masculinización de la población rural por el éxodo de las mujeres y las personas jóvenes. También abordar los aspectos económicos y el futuro del empleo en una actividad agraria mecanizada que va dejando paso a, a que haya menos trabajadores en el, en el ámbito rural, ¿no? Y señala la falta de una producción más diversificada, con mayor valor añadido y con menor impacto ambiental. La posibilidad de llegar el sistema de ingresos mínimos con la necesidad de repoblación con acompañamiento puede ser una de las claves. Presenta algunos de los más destacados desafíos medioambientales, como puede ser la desertización del medio rural, el manejo deficitario de los acuíferos, la creciente contaminación. Eh, por otro lado, para hacer frente a los procesos de declive demográfico y económico y para evitar que se, hagan, eh, eh, que se hagan realidad las previsiones negativas, lo que es la España terminal, es necesario hacer un plan de emergencia socioterritorial. Y mediante dicho plan sería posible alcanzar el objetivo de mantener un medio rural vital demográfica, social y económicamente, en el que sus habitantes puedan trabajar y vivir con condiciones dignas como el resto de los ciudadanos. Pero el reto de la, de la inclusión social en el ámbito rural eh, tiene que ver con lo económico indudablemente, pero también con lo demográfico, lo medioambiental y sobre todo también con la articulación del tercer sector que es al fin y al cabo eh, los que estamos aquí pertenecemos a él y somos los que tenemos que tener ese compromiso. Otro tema que no se nos puede olvidar ¿no? dentro, de, dentro del ámbito rural es la, la igualdad de género y también pues, la diversidad cultural, el impacto ecológico. Todo debe estar eh, tamizado por una condición de ruralidad. No podemos, no podemos hacer las cosas de la misma manera en el ámbito urbano y en el ámbito rural. Hay que intentar que, que aunque los objetivos generales sean comunes, hay que hacer medidas que se ajusten y se distingan en el contexto de lo rural. Por ello, mmm, creemos desde APN que gas, hacer gasto, que no es, tal, no es gasto en el ámbito rural, se trata de una inversión, porque es el motor de desarrollo de nuestros territorios. Y eso eh, no lo podemos obviar, no podemos olvidarnos del medio rural. Podemos hablar de temas como el desempleo, las rentas, la desigualdad, tanto en el bienestar social y calidad de vida, como la sanitaria, la educativa, la brecha digital, que tantos es quebraderos lo de cabeza está dando a, a, a las zonas rurales porque no llega como tiene que llegar. Y no nos podemos olvidar tampoco de... De los objetivos ¿no? que desde Europa se nos marcan en lo que es el movimiento rural europeo, ¿no? que, que tenemos pues, que lograr un equilibrio rural urbano como principio básico en el conjunto de las políticas europeas a la manera de la igualdad hombre y mujer. La igualdad de derechos para toda la ciudadanía que ya vivan ellos en los pueblos o en las ciudades logren tener esos mismos derechos y ese mismo eh, alcance de los recursos que se, que se prestan a la ciudadanía. Y luego la equidad en la distribución de los medios entre todos los actores sociales, entre todos los territorios se puedan explotarse de manera adecuada las capacidades de intercambio y las competencias de cada uno, compensándose las especificidades inherentes en los territorios rurales. Y para ello, EAPN cree que el papel del tercer sector en el mundo rural es fundamental. Es fundamental para conseguir esa sociedad inclusiva para combatir y erradicar la pobreza que se da en el medio rural, que en algunos, eh, tal como, como dice el informe europeo, en algunos puntos y en algunos los indicativos está por encima del medio urbano. Y hay que luchar contra ello. que En definitiva, eh, tenemos que tener el objetivo de que, y la esperanza de que las cosas pueden ir mejor trabajando en el medio rural y consiguiendo que esos retos que existen por demografía, por dispersión de la población, no sean óbice eh, para que podamos llegar a, a conseguir esa inclusión social que tanto deseamos en este medio. Y por mi parte, pues desde APN, muchísimas gracias por este taller, por invitarme a mí en representación de esto. Y ya le doy la palabra al, al director general de Desarrollo Rural del Gobierno de Navarra, Fernando Santa Fe. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. a Rocha León de Norí. gracias, Daniel. Bueno, en, en primer lugar quisiera agradecer a la organización de este evento, pues la, la oportunidad que nos presta de estar en este taller tan interesante. Y también quiero excusar la ausencia de mi consejera Etziar, puesto que otros asuntos reclaman su participación y impiden estar presente. ¿no? Para empezar, y en línea con los objetivos, creo que de este, de este taller me gustaría dar una pequeña pincelada sobre la realidad rural desde la óptica nuestra, desde nuestra óptica competencial, que es la que corresponde al sector primario. ¿no? Ya sabemos que tenemos un territorio es muy polarizado, de gran diversidad, donde prácticamente el 80% de los 660.000 nabalos viven en zonas urbanas y el resto pues, están dispersos en unos pequeños núcleos de población que tienen muchas veces un menor índice de desarrollo, y unos servicios asistenciales que pueden ser manifestamente mejorables. Nosotros cuando inicialmente hicimos un análisis hace ya 4 o 5 años, para presentar una serie de propuestas y medidas a la Unión Europea para el tema de cofinanciación. Sí que hicimos una revisión de, de todos los parámetros que, que nos interesarían a la hora de poder enfocar las medidas en un u otro sentido, ¿no? Estuvimos estudiando, pues, el, pero lógicamente desde nuestra óptica, eh, pues temas como tendencia poblacional en las zonas rurales, índices de envejecimiento, aislamiento, actividad laboral, renta, etc. ¿no? Dicho análisis nos mostró algo que ya nos ha comentado eh, Daniel en su intervención, ¿no? pues que comparando, digamos, la, la zona más, eh, más urbana de Navarra, como es Pamplona, básicamente, y toda, la, y toda su zona periurbana, ¿no? todos estos municipios que le rodean, eh, pues se veía la gran, la, la gran diferencia que había en algunos aspectos en cuanto a, al índice de desarrollo, ¿no? Pues ya, el índice de envejecimiento en la zona, en la zona urbana pues era la mitad que el que existía en la rural, pues que no, en, la, en la zona urbana no tenían problemas de aislamiento como ocurría en la zona rural y que básicamente toda esta, zona, toda esta gran zona periurbana donde vive más de la mitad de los navarros pues aportaban casi el 60% de la riqueza territorial y tenían una renta, una renta per capita pues un 11% al menos superior a la, a, la, a la rural. Por otro lado, también vimos que el índice de pobreza, según las, los datos que manejábamos de Eurostat en aquellos años, pues que era 2,5 veces superior a, a, la, a la media navarra el que existía en las zonas rurales. ¿no? Si nos fijamos en el sector agrario, pues vuelvo a, a, a reafirmar lo que ha comentado Daniel. no tenemos un sector muy masculinizado, es decir, el, el 29, casi el 30% de las explotaciones agrarias están gestionadas por mujeres, con lo cual, es un, como podéis comprender, es un porcentaje bajo. Tenemos también un sector muy envejecido. El, simplemente el 8,9% de los agricultores de Navarra tienen menos de 40 años. Eso es un dato tremendo y nos, y nos eh, aboca a que tengamos que buscar soluciones al respecto porque es, es verdad que al final el medio rural se puede quedar como un páramo en caso de que no atajemos esta situación. ¿no? Y luego, pues en temas de, de formación, pues en algunos casos en la formación agraria pues era eficiente, basada especialmente en la experiencia, etc. ¿no? Sin embargo, sí es verdad que consideramos que, que el sector primario es un sector fundamental y estratégico para el desarrollo territorial. Entre otras cosas, porque estamos hablando de empresas y personas que se asientan en el territorio, que generan actividad y, y una riqueza que no, se, que no se deslocaliza, que fija la población y que permite de alguna forma el relevo generacional. ¿no? Como ha comentado también Daniel, pese a que muchas veces la actividad agraria supone en algunos casos un reto medioambiental, por la afección que puede suponer, es necesario que tenemos que seguir apoyando una, una agricultura mucho más sostenible, ¿no? Somos conocedores de esta situación en el, en Navarra y de hecho el, el principal programa que tenemos de actuación en este departamento para impulsar las zonas rurales, que es el programa de desarrollo rural de Navarra, pues tiene una dotación financiera de unos 400 millones de euros para estos años. ¿no? ¿A qué estamos dedicando las ayudas? ¿O a qué estamos de, dedicando nuestro, todo, todo este importante importe financiero? Bueno, pues... Entre otras cosas, a medidas de diversificación agraria, destinada no solo a agricultores, sino también a personas que quieran instalarse o que puedan tener cierta relación también con el sector primario. Lógicamente, a inversiones en, en, en explotaciones para su mejora, a la instalación de jóvenes agricultores o a, a medidas como puede ser asistencia al desarrollo local participativo. Eh, con esto, de alguna forma, lo que tratamos es de intentar... Eh, mejorar la situación del sector porque como hemos visto en la, en la crisis de este coronavirus que estamos pasando pues ha puesto de manifiesto de alguna forma las debilidades que tiene el sistema productivo y, la, y en algún caso se han incrementado las desigualdades ¿no? y por ese motivo también es verdad que hemos hecho una, una inyección extra de liquidez al sector en medidas distintas a las comentadas que ha supuesto unos 6,4 millones de euros. Pero sí que es verdad que aparte de la parte de la parte, digamos, financiera de, de todas estas actuaciones que llevamos a cabo, hay, hay otras que son también, yo, yo entiendo que son importantes y que nos pueden de alguna forma a, a mejorar en la gestión. ¿no? Tenemos, por ejemplo, en, en nuestro comité de seguimiento de este, de este tipo de ayudas, pues hacemos eh, o tenemos como miembros y a los cuales les consultamos siempre, la, el, cuando realizamos a veces convocatorias de ayudas, eh, pues a, a miembros o a, o a organismos que, que promueven la inclusión social y la igualdad de género, como sería el caso, por ejemplo, de, de la Federación de Asociaciones eh, Gitanas de Navarra o la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural. no Aportan de alguna forma su punto de vista en el desarrollo de las convocatorias que hacemos y, y nos permiten de alguna forma eh, mejorar en nuestro día a día. También es verdad que llevamos a cabo en aquellas medidas que, que es posible, en otras no. Hacemos una discriminación positiva hacia la mujer y a los jóvenes. Estamos hablando, por ejemplo, de instalación de jóvenes agricultores, inversiones en explotaciones agrarias, medidas de diversificación hacia no actividades agrarias, medidas de ADR, etc. En este caso, en todas las convocatorias de ayuda que hacemos, eh, damos unos puntos adicionales eh, porque ya sabéis que buena parte de estas medidas se hacen en concurrencia competitiva, damos unos puntos adicionales, como os comentaba, a lo que es la mujer y el, y el joven. ¿no? Eh, otro tipo de actuaciones que llevamos a cabo, precisamente con el pasado día 15 de octubre, que fue el Día Internacional de, de las Mujeres en el Medio Rural, pues bueno, pusimos, eh, lanzamos un vídeo, un spot para de alguna forma dar visibilidad a todas aquellas mujeres o la experiencia de una serie de mujeres que están desarrollando y viven su trabajo en el medio rural, porque muchas veces consideramos que la mejor muestra es un botón, ¿no? ver que efectivamente hay mujeres que son capaces de hacerse cargo de una explotación agraria, vivir de ello, e incluso eh, dedicarse a temas de artesanía, alimentaria, etc. Simplemente para finalizar, me gustaría decir que el tema de la pobreza en el medio rural o, o la situación desigual, es un problema transversal en que no solo debemos participar un, un, un departamento como el nuestro, eh, yo creo que es un área transversal y que por tanto todos los departamentos del gobierno de Navarra de alguna forma deben, deben colaborar en este sentido. Y creo que hay dos a, a, a aspectos claves para el futuro de, de los mundos rurales. ¿no? Por, un, por un lado, conseguir unas condiciones de vida digna en, en, en el mundo rural, es decir, eh, dar unas dotaciones que permitan una vida de alguna forma cómoda en los núcleos de población, como puede ser infraestructuras básicas o mejora de las infraestructuras básicas, como puede ser electricidad, agua potable, alcantar alcantarillado, etc. La asistencia de unos servicios sanitarios sociales y de cuidados de niños y ancianos también considero que es algo básico, así como, como una conectividad digital más acorde con los tiempos que corremos. ¿no? Y por otro lado, además de unas condiciones de vida digna, como se, os como se he comentado, pues estarían unas oportunidades laborables, equiparables, por lo menos a las que se dan en el mundo, en el mundo urbano. ¿no? En este caso me gustaría dest destacar la contribución de alguna forma que el sector primario ha sido y, y está haciendo y es un, fundamental para, para desarrollar este tipo de actividades, porque muchas veces, me gusta o no, en zonas especialmente aisladas, eh, pues no hay mucha más actividad que, que la que se pueda dar en el sector primario y simplemente nada, poco más se me queda por decir, eh, volver a agradecer la invitación eh, a participar en, en, en este taller y desear que, que sea provechoso para todos aquellos que estáis asistiendo de forma online, muchas Gracias eh, Gracias, muchas gracias. Muy bien. <risa> Muchísimas gracias a ambos. Eh, a ver, este este taller está incluido dentro de la programación de octubre, mes contra la pobreza, que organizamos desde desde la red navarra de lucha contra la pobreza y la exclusión, con motivo de la conmemoración del eh, del 17 de octubre, que es el día internacional por la erradicación de la pobreza. Este ha sido un mes cargado de actividades que desde nuestra entidad hemos venido organizando para poner en relieve las distintas realidades de la exclusión social en, en Navarra. La Red Navarra de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión fue fundada hace 27 años por entidades que contaban ya con una larga experiencia en el campo de la intervención social en Navarra. Este es un territorio, como muy bien ha comentado Fernando, eh, es un territorio de diversidad, de ciudades y campos, de diferentes paisajes que van desde el verde de Irati hasta el rojo de la vid, pasando por el desierto de las Bardenas. Eh, eh, costumbres que pasan desde las cotas hasta los Berchos, y por ello también son diferentes las características que definen la sociedad y su estructura en cada zona, que Fernando ya ha ido perfilando más o menos un poco, ¿no? Eh, hoy hemos querido acercarnos a ese amplio concepto que muchas de vosotras conoceréis como pobreza rural, más en un año como este en el que los efectos negativos de la pandemia han recaído más duramente en las zonas rurales, Así ya como lo hizo también la crisis económica y social del 2008. Cuando hablamos de exclusión social en Navarra, no podemos dejar de lado las diferentes realidades que se viven en sus diversos territorios. Eh, como ha señalado también, vuelvo a reiterar, eh, Fernando. ¿no? En las que la incidencia de la pobreza y la exclusión recae con especial fuerza en la zona rural. La pobreza rural cobra sentido cuando nos fijamos en los datos de casas de riesgo de pobreza y de pobreza severa de esta zona, eh, en comparación con el resto de la comunidad rural. Y esto es debido en gran parte a la, desigual, a la desigual incidencia geográfica del desempleo y a la falta de infraestructuras que dificultan el desarrollo e incluso pueden provocar, bueno, y provocan, de hecho, brecha digital. No todos los territorios son iguales, como también Daniel eh, ha comentado y Fernando también ha evidenciado. ¿no? Eh, por eso, la mirada en las vías de desarrollo deben ser diferentes, deben tener en cuenta la equidad, como también muy bien ha comentado Daniel. Y eh, como Daniel también ha indicado en, en su momento, eh, el tercer sector, las entidades sociales, eh, que trabajamos en el territorio también tenemos eh, presencia y también tenemos cosas que decir, ¿no? Por eso hoy, hoy nos encontramos aquí compartiendo eh, pues reflexiones, conocimiento, informaciones que nos ayuden un poco a bueno pues a poner a poner en su justo lugar y en la justa medida la realidad rural en este caso eh, relacionada con, con Navarra, pero extendible y extensible a, bueno, a, todo, a todos los territorios. ¿no? Y eh, ya por no, ya no me alargo yo más, lo importante es lo que viene a partir de ahora. Eh, doy paso a Daniel y eh, que, a Daniel que hará la introducción eh, de, la, de la ponencia Marco de, de esta tarde. Adelante, Daniel. Muchas gracias, Miriam. Y bueno, pues pasamos ya eh, incluso cuatro minutos antes de, de la hora, que está muy bien, fenomenal. Que vayan las cosas así, así mira eh, nuestro ponente va a tener un poquito más de tiempo. Eh, la ponencia Marco, como bien ha dicho Miriam, que es lo que ahora a continuación va a desarrollarse, eh, tiene como título el medio rural después de la pandemia. Viejas desigualdades y nuevos retos. Eh, os voy a presentar a todos y a todas, a Luis Alfonso Camarero Rioja, voy a hacer una síntesis de su currículum porque es muy extenso. Él es catedrático del Departamento de Teoría, Metodología y Cambio Social de la UNED y es el investigador principal de la Red de Excelencia de Investigaciones Socioterritoriales y Desarrollo Rural, IsoRural. Combina la docencia en estadística y técnicas de investigación con la investigación en sociología rural. Ha dirigido distintos proyectos de investigación dedicados especialmente a la visibilización del trabajo femenino en áreas rurales. En la actualidad, dirige distintos proyectos centrados en los procesos que caracterizan la ruralidad española con especial atención a la sostenibilidad social, cuyos hallazgos están expuestos en diversas publicaciones. Ha dirigido una, una decena de tesis doctorales. Su labor ha sido reconocida con el Premio Nacional de Publicaciones Agrarias, MAPA. Y el premio de tesis doctorales del Ilustre Colegio de Doctores en Ciencias Políticas y Sociología. Colabora con agencias de evaluación, la ANEP y la Agencia de Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León. Es investigador principal del Grupo de Investigación Consolidado de Cambio Social. Como resultado de sus investigaciones, ha publicado más de 50 trabajos entre monografías y artículos. En la actualidad es miembro del Southern and Mediterranean Europe Social Chain Challenge and Opportunities. Grupo de Estudios de la ESRS, que es European Society for Rural Sociology, y es coordinador del Comité de Investigación de Sociología Rural de la FES. Como ya os he dicho, es un, un currículum extenso y creo que, que vamos conoce el mundo rural de muy cerca y, y va a ser un, una gozada poderle escuchar. Luis, eh, tienes la palabra y gracias por tu asistencia. Muchas, muchas gracias Ralch Aldeón. Buenas Buenas tardes. Bueno, agradecerles enormemente que que hayan contado conmigo para, para hacer un, un recorrido sobre, sobre las, las áreas rurales. Eso para mí es una, una oportunidad, sobre todo, pues, eh, de aprender de, de, de sus inquietudes y especialmente de, de, de sus observaciones y sus comentarios. A mí me hubiera gustado, pues, el, aunque he estado hace poco, volver a ver los, los, los amarillos de, de los bosques de, de cerca de, de Irati y los rojos del viñedo estos días que ya... Ya se cae, pero bueno, lo haremos, lo haremos online, que es un formato un poco extraño, yo creo, para transmitir ideas y sobre todo para, para generar generar debates, pero bueno, creo que, que bueno, voy a prepararles un, un recorrido. No sé si estoy compartiendo la, la pantalla. Aquí, así. No sé si ven la pantalla ya. No. Perdona Luis, mientras se comparte la pantalla, eh, sí. me he olvidado de decir que al final de tu exposición se podrán realizar preguntas. Tenéis que hacerlo a través del chat, ¿vale? Y de allí yo le transmitiré las preguntas a, a Luis, ¿de acuerdo? Muchas gracias y perdona vale. por la interrupción. Nada, no, magnífico. Eh, sobre todo lo de las preguntas, que es la parte más, más interesante. Eh, eh, eh, eh, no, ¿Están viendo ya la, la pantalla? No lo sé. Sí, la estamos viendo. También, bien. Bueno, el, el título que, que, que pues es un poco complejo porque la pandemia es, eh, como les diría, yo creo que es como el, como el volcán de La Palma. Realmente no sabemos cuándo termina y aunque deje de salir la lava y en este caso pues ya no tengamos nuevos, nuevos contagios, etc., eh, los procesos que generan, las disrupciones que generan tienen unas, unas latencias de medio y de largo, de largo plazo que difícilmente podemos observar eh, ahora mismo. ¿no? O sea, que Hay procesos eh, ocultos eh, que, que nos va a costar reconocer y, y considerar. Entonces, bueno, lo que sí que tenemos claro es dónde comenzamos, dónde estábamos antes de, antes de que comenzara esta situación crítica, esta... esta... Eh, eh, emergencia, eh, emergencia sanitaria que era pues el debate que teníamos de la despoblación el, de, de, de, esa sensación de riesgo de, de extinción que quizás ahora la hemos olvidado y hemos visto que estaba quizás sobredimensionada pero habíamos terminado en 2017 2018 con titulares como los que les estoy enseñando, la mitad de municipios españoles en riesgo de extinción, más de 4.000 municipios en riesgo de extinción se repetía como que Estábamos asistiendo a una época donde eh, el medio rural iba... A... Iba va ca a cambiar. Eh, la cuestión es eh, que realmente, eh, pues que era, yo eh, creo que es algo sensacionalista intentar explicar un poco algunas de las, de las raíces, eh, que debemos comprender en primer lugar eh, cuál es la, eh, el territorio en el que habitamos, que es un territorio que tradicionalmente ha sido y es de, eh, de baja densidad. Tienen aquí un mapa donde se indica cada punto de esos es eh, si hay 100 personas en ese, en ese kilómetro cuadrado, ¿no? Entonces, bueno, como ven, el 75% de la, superficie, de la superficie está vacía. Nos concentramos en el centro de, de Madrid, áreas metropolitanas y en, en la costa. Si se fijan, en el caso de España, uno de cada tres españoles reside en un municipio que tiene, que tiene litoral. Si sumamos Madrid al litoral, nos encontramos que la mitad de la población o vive, la, o vive en la costa o vive en Madrid y el resto, el otro 50% de la población, vive en ese gran interior que existe entre Madrid y Madrid y la costa y esto es un proceso que es eh, que no es eh, que tiene un largo, un largo recorrido que tiene que ver con los procesos de industrialización pero que tiene que ver también con una sociedad crecientemente del envejecimiento donde se empiezan a establecer otros criterios, criterios residenciales que no tienen exclusivamente que ver con las, con las lógicas productivas etcétera, este es el territorio en el que en el que habitamos que yo creo que lo pueden ver quizás con un gráfico que hace un geógrafo inglés que hace como torres ¿no? para ver estas densidades yo creo que pues, vemos aquí y los arrascacielos, ¿no? que vemos quizás un poco una representación más clara y más nítida del territorio en el que, que habitamos, en esa sensación de, de vacío en el que realmente hemos estado siempre instalados. Son, eh, bueno, Ya en el siglo XIX eh, se hablaba de que eh, España eh, se vaciaba, Antonio Machado dijo aquello de es, eh, Castilla se va hacia la mar, etcétera, son unas ideas bastante, bastante eh, recurrentes y además en contraste con Europa somos un territorio de muy baja densidad si se fija bueno, las escalas se engañan mucho les he proyectado dos dos mapas a distintas escalas pero que pueden ver es que realmente cuando vemos la península ibérica la vemos casi, casi en blanco frente al resto de Europa que lo vemos en rojo esa sensación de estar eh, continuamente cruzando eh, cruzando ciudades, fábricas eh, eh, eh, eh, mientras que eh, lo que sorprende a los, a los viajeros que vienen a, a España es poder recorrer tantas extensiones sin encontrar un solo pueblo. Pero bueno, esto es una característica eh, del hábitat que ha tenido una, una conformación eh, histórica. Bien. Eh, ¿Cómo hemos construido? Yo creo que es importante a veces, porque hablamos mucho de despoblación y a veces nos olvidamos de cómo hemos construido este problema, como les digo, que es una sensación que vamos reproduciendo a lo largo de, eh, eh, de la historia. En primer lugar, eh, bueno, yo he detectado tres elementos, uno que es una tormenta perfecta demográfica, que se va a producir, la vamos a explicar, una generación que se pierde rápidamente del, del medio rural y un debate territorial que ha sido y que es muy importante y que eh, eh, condiciona toda nuestra percepción de esta organización de esta organización, eh, eh, territorial. Bien, el, el punto de, que, que hemos reconocido todos, el gran hito de, de la España vacía, es el libro que, que escribió Sergio del Molino, que se publicó en 2016, que, eh, si se fijan, es justo después de la crisis de 2008, el medio rural ya venía perdiendo población eh, porque los nacimientos son incapaces, tenemos unas tasas de fecundidad muy bajas, que son incapaces de superar al, al, al número de fallecimientos que en una población fuertemente envejecida, como en las áreas rurales, es grande. Veníamos perdiendo, sin embargo, esta pérdida vegetativa se compensaba en gran medida por la entrada de población, por la entrada de nuevos residentes, de personas eh, que, que iban a, a jubilarse, de... Eh, de, po de población posteriormente en el siglo XXI de población eh, eh, inmigrante que ha llegado a residir a las áreas rurales, lo veremos en detalle, y realmente la crisis de 2008 hace que se pierda esa capacidad de atracción que tienen las áreas rurales y se mezcla con esa fuerte pérdida eh, de crecimiento vegetativo. En ese momento eh, nos entra en pánico observar que todos los indicadores por primera vez son negativos, no hay ninguna manera de encontrar un indicador positivo. Esa vitalidad ya no, no la encontramos. ¿no? Entonces, esta es una, una tormenta perfecta realmente, como ven, a partir de 2016-2017 se empieza a encontrar otra vez la recuperación de los, de los flujos, de los flujos eh, demográficos y vendrá posteriormente, pero lo veremos en detalle, la crisis, la crisis sanitaria. ¿no? Una generación, y todo esto lo interpretamos desde una generación que nació rural y que se hizo de la noche a la mañana urbana. Aquí tienen este gráfico, eh, ya sé que, como os he dicho, una de mis grandes aficiones es la, la estadística. Eh, lo siento porque a veces es un castigo, pero realmente nos permite observar, eh, eh, apreciar en, en muchos, en la realidad con, con mucho detalle. Estas son el porcentaje de personas que nacieron en áreas rurales y que viven en áreas urbanas. Como ven, las personas que hoy en día tienen 60, 70 años, esta generación que fue eh, eh, protagonista del gran éxodo, de la gran contribución, del gran desarrollo eh, eh, eh, y, y de la concentración urbana, más del 60%, es decir, la gran mayoría de las personas que nacieron rurales, viven en áreas urbanas. Y en esto se interpreta precisamente, en muchos de ellos se encontraron sin alternativas, sin poder haber sido eh, eh, transportado sin, sin saber cómo. ¿no? Vemos ahí eh, bueno, eh, documentos de, de la época que, pues que dicen que, por ejemplo, el informe FOESA en los años 70 que decía la disposición a emigrar no puede ser más patente si no aumenta el éxodo rural en muchos casos es porque paradójicamente no cuentan con suficientes medios para hacerlo. ¿no? Esta es la sensación que se recuerda y que interpretamos ahora generacionalmente. Esto es lo que nos ha dicho, eh, lo que nos dice Sergio de Molino, que realmente nos encontramos con una generación eh, eh, eh, que sigue teniendo una fuerte, una fuerte memoria rural y en este sentido interpretamos los últimos, los últimos procesos. Y además a todo esto se añade eh, un debate que comienza en 2009 con la reforma de las... De las leyes de financiación de las, de las comunidades autónomas, empiezan a establecerse distintos fondos de, de garantía, especialmente para el pago de eh, ayudas a la dependencia, etcétera, y se empiezan a cambiar los criterios que hasta ahora eran de volumen demográfico, por otros criterios que tienen que ver con dispersión, que tienen que ver con envejecimiento, etcétera, y en un debate que no se ha terminado y que eh, es constante ¿no? y que vuelve constantemente, al que señala además eh, la reforma de la ley. De, de la Administración Local que, eh, a pesar de llamarse de racionalización y sostenibilidad, introduce una gran diferenciación dentro de las entidades locales y de eh, en la organización y las capacidades. Que tienen los ayuntamientos en función del número, del número de habitantes. Y complejiza bastante, se quitan eh, algunas competencias impropias, etcétera, se ponen estándares de financiación. En fin, bueno, una, una situación que crea todo este magma en el que estamos de, de repente muy preocupados por el territorio, empezamos a observarlo. Eh, de una manera muy detallada cuando además nos encontramos con los efectos de la crisis que no vamos a poder eh, olvidar todavía que es la, la crisis de 2008 que llega y que va a suponer como saben un fuerte recorte en eh, las prestaciones en las prestaciones públicas en los, en los servicios públicos además de una vuelta de salida especialmente de la poca población joven que quedaba en áreas rurales que vuelve a, a, a salir en muchos casos Hacia, hacia los lugares de Europa. ¿no? Este es el magma en el que hemos construido eh, la idea de, de despoblación. Sin embargo, eh, si hay algo que, que no estamos viendo dentro de esta idea eh, de este pánico sobre la despoblación, no estamos viendo eh, varias cosas que son muy importantes de cara a afrontar los distintos retos. Primero, que nuestro modelo es un modelo de hábitat de baja densidad, que además, eh, eh, mundos rurales y mundos urbanos no son mundos separados, sino que realmente tienen una fuerte interrelación, una fuerte conectividad entre ellos y que explica la pervivencia del mundo rural. Solo se puede explicar por esa, por esa fuerte interacción que existe ahora con, con las áreas urbanas y además que la población rural será, será más pequeña, se estará reduciendo, pero es muy distinta, es muy diferente que, eh, y no hemos reconocido... Eh, eh, eh, precisamente esa gran diversidad que está alcanzando la población rural. ¿no? Yo creo que es, que es importante, eh, porque eso hemos eh, interpretado que, que, pues eso, que los núcleos de baja eh, población, pues que no son funcionales, etcétera, que es un, un, eh, eh, una complicación dentro de nuestra estructura y sobre todo de provisión de servicios públicos, que son muy caros, etcétera. Y sin embargo, eh, eh, la estructura es socioterritorial es también eh, como modelo eh, de asentamiento es también un patrimonio cultural. O sea, nuestra calidad de vida en conjunto está relacionada con la estructura del hábitat. O sea, por ejemplo, nuestra importante calidad ambiental, eh, nuestra mejor calidad eh, eh, alimentaria tienen que ver con nuestro modelo de, de asentamiento. No podríamos tenerlo dentro de... Eh, de ¿No? Y que además hemos desarrollado todo un sistema de gobernanza de muchas comunidades locales con capacidades políticas, ¿no? que for, forman un tapiz eh, muy interesante de protección del territorio y de protección eh, eh, de las personas, ¿no? que, nos, que es una eh, importante forma de preservación y que yo creo que tenemos que ponerlo en valor. O sea, realmente no es, no es un obstáculo para el desarrollo, sino que realmente tenemos capacidad, por esa capacidad que tenemos de, de, de, de gobernanza, ...de manera tan micro en el, en el territorio. ¿no? Eh, bueno, sobre la rural-urbana... ...les daré simplemente un pequeño detalle... porque claro, contamos siempre las personas... ...que viven en las áreas rurales... ...pero no solo es, eh, tenemos que tener en cuenta... ...las personas que residen, sino también... ...todas las personas que habitual y diariamente... ...utilizan la, las áreas rurales... ...no solo eh, como población eh, turista... ...como población estacional... Nos hemos eh, dedicado mucho a estudiar los procesos de commuting, es decir, de las personas que viviendo en el medio rural van diariamente a trabajar a las ciudades y nos hemos olvidado de la importancia que tienen las personas que viviendo en las ciudades van diariamente a trabajar a los distintos núcleos rurales, especialmente muchos de los, de los trabajos de mayor cualificación en, en sanidad, en seguridad, en educación son eh, provistos diariamente por este flujo y commuting inverso. ¿no? Hasta el punto que, bueno, los cálculos son un poco antiguos porque los censos tardan en actualizarse. Eh, tendríamos que, sobre el número de residentes, un 30% más de personas que realmente están vinculadas a ese territorio, lo que se llama población vinculada. Esto nos daría un coeficiente de multiplicación de, de 1,3. Eh, el dato es poco importante, pero indica, es indicativo de esta fuerte interrelación y cómo tenemos que pensar, no que, que, que desaparecen, sino realmente esa, esa fuerte conectividad. Y por otra parte, eh, lo que les, les indicaba. Medio rural, a pesar de todo, no ha estado perdiendo población. Ha estado eh, entrando población no en todos los lugares, pero eh, que ha conseguido en, en algunos sitios el, eh, al menos neutralizar el efecto eh, negativo que tenía el saldo vegetativo, es decir la pérdida de, de nacimientos y la fuerte, la fuerte mortalidad de una población envejecida ¿no? especialmente durante el siglo XXI hasta que llega como ven la, la, la crisis de 2008 en, en, nos encontramos en los, en los valores negativos que se empiezan a recuperar, justo han empezado a recuperarse antes de que llegara la eh, lastimosa crisis sanitaria de, que comienza a finales de eh, 2019. Si observamos además estos flujos, eh, tenemos que bueno durante los finales del siglo XX eh, teníamos personas que, segundo residentes, personas que de la segunda residencia se convertían en, en residentes por, eh, eh, mayores que iban, i, iban a, a retirarse, nuevos residentes, personas que empezaban a valorar entornos rurales para residir con una mejor calidad eh, eh, ambiental y residencial y que se desplazaban diariamente a las, a las ciudades, pero especialmente desde el siglo, comienzos del siglo XXI, se da un fuerte crecimiento de la población que viene del extranjero, población que ha nacido en el extranjero, que son las líneas que tienen, la línea que tienen proyectada, proyectada en verde, ¿no? que llega a un máximo en 2008, realmente que está entrando con una gran fuerza, como vamos a ver, una, y que también sufren efectivamente los efectos de, de la crisis de 2008, en, ya no llegan con, con tal intensidad y sobre todo paralizan lo que son los procesos de reagrupación familiar, es decir, de re, reintegración de los miembros de las familias, que además eh, tienen una, eh, una importancia dentro de la revitalización y de rejuvenecimiento de, de las poblaciones, bien, eh, la, la, etc. Todo esto se, se paraliza hasta que, eh, como ven, se recupera mucho antes, el ciclo de eh, eh, la, la entrada de población extranjera sobre la llegada de población nacional, como ven, ha llegado solo, y lo veremos con de, más detalle al final, ha llegado solo en 2019. ¿No? Hay una, ese bache se recupera antes para la, la población extranjera bien, eh, decía la población extranjera además tiene un aporte eh, natalista muy importante, si se fijan eh, estas son las tasas de fecundidad, es decir, el número medio de hijos que tiene una mujer a lo largo de su vida las mujeres rurales que han nacido en, en España eh, están casi en un, un uno con, con poquito, uno con uno, uno con dos hijos por mujer. Harían falta al menos dos, más de dos, dos hijos para que hubiera una, eh, una, la población consiguiera mantenerse. Con uno es la población decrece justo a la, como pueden imaginarse, a la mitad. Sin embargo, la fecundidad de eh, las madres nacidas en el extranjero. Eh, es de 1,6, no llega a 2, pero comparativamente es bastante más importante y tiene un fuerte, un fuerte eh, aporte. El peso que ha llegado y que llega a tener la población eh, nacida en el extranjero, en las áreas rurales, es muy significativo. Eh, si se fijan, por ejemplo, en el grupo de 30-40 años tenemos entre un 15 y un 20%, de la población que reside hoy en las áreas rurales es decir, el grupo de 30-40 años que es una población joven eh, que es la población eh, la generación soporte, la generación que tiene una mayor integración en, eh, en actividad con, eh, eh, que además son los que están en el momento natalista, la, el grupo genésico, etcétera, llega a tener un peso muy importante en, en el conjunto, en, en algunos otros territorios, veremos vemos en detalle, aún más no, y también en los, eh, en los grupos eh, infantiles, en los, en los grupos de, eh, de menores, si bien es más difícil de perseguir el efecto que tienen los grupos de menores porque los menores al nacer en España al nace, eh, eh, difícilmente eh, eh, ya eh, podemos, podemos seguirlos, pero sí que eh, lo podemos ver en detalle si seguimos en los grupos por el eh, lugar de nacimiento también de, de las madres. Hasta el punto que nos encontramos con, con estos datos que yo creo que son, que son fundamentales para entender buena parte de lo que, está, de lo que sucede en, en áreas rurales. Eh, las nuevas generaciones, es decir, los nuevos rurales, las personas que ahora tienen menos de, de 13 años, pues como ven, un 20, un 25% de los que han nacido, de los que residen en menos de mil habitantes, estas nuevas generaciones tienen una procedencia eh, extranjera. ¿no? Es una... o bien han venido, han nacido lo que se llama la primera, la segunda generación, han nacido aquí, pero sus padres han venido recientemente del, del, del extranjero, o lo que llamamos la generación 1.5, que es aquellos que aún naciendo en el extranjero han llegado eh, en, eh, en, en edades infantiles y se han incorporado al sistema, al sistema educativo, entonces, estamos hablando que las próximas generaciones de habitantes rurales, o sea, los inmediatamente que van a, van a empezar a ser jóvenes eh, eh, en los próximos años, más de eh, la quinta parte de ellos tienen procedencia, tienen origen extranjero. También sucede en las áreas urbanas, pero va a tener mucho más impacto en las áreas rurales, y especialmente porque seguimos pensando que las áreas rurales son homogéneas, o se pierde población y no estamos atendiendo a esos fuertes, procesos de eh, diversidad, de diversidad eh, eh, cultural y que además se eh, pueden eh, poner en valor dentro de todos los procesos de desarrollo. Tenemos ahí un, un elemento eh, central dentro de eh, las, eh, los procesos que ahora tienen que ver con el desarrollo rural basados en la economía de, eh, del signo, en la incorporación territorial, eh, eh, etcétera Para que vean un poco... El detalle, pues eh, en 2011 ya es evidente la presencia de, eh, de población nacida y extranjero en las áreas rurales, es un proceso que viene desde el Mediterráneo, podemos ver como un proceso de difusión, vinculados a, a, a las grandes eh, eh, explotaciones hortícolas intensivas, a la construcción, y que progresivamente va generando un movimiento de este hacia el oeste, hacia, hacia la España interior, y eh, a la España eh, de, menor, de, de menor densidad, vinculado al establecimiento de, de servicios, eh, de hostelería, de pequeño eh, comercio, y especialmente, muy significativamente, a el cuidado de personas mayores, a las economías de cuidado. y Llegamos a tener, como pueden ver, unas tasas, eh, esta es la última fotografía que he realizado, la de eh, 2019, donde realmente, por ejemplo, pues como ven la comunidad foral de Navarra, eh, pues está cerca de un 20% de población en municipios de menos de eh, 10.000 habitantes que han nacido en, en, el, en el extranjero. Si lo vemos en el grupo de 20-34 años, como ven, eh, las cifras son aún más, más significativas y más importantes, porque precisamente este es el grupo que ahora mismo eh, es el que dinamiza, el que tiene el, el centro de, eh, de la actividad. Bueno, son eh, eso ¿no? eh, realmente a pesar de esta, de esta fuerte importancia eh, nos encontramos en una situación que yo creo que, es, que hay que considerar de, eh, tenemos una ruralidad que es cosmopolita, como pueden ver que tiene una, una alta diversidad eh, que se ha gestado en muy poco tiempo con esta diversidad pero que es un cosmopolitismo precario es precario porque bueno como saben eh, las personas inmigrantes eh, viven en unas condiciones que tienen un acceso eh, más difícil a los mercados de, de trabajo, viven en unas condiciones eh, generalmente eh, menores. Además, y esto es muy importante, se acogen de una manera precaria, en muchos de los lugares no existen, eh, no tenemos planes de, de acogida, eh, lo que se llaman eh, planes eh, eh, las welcoming communities, ¿no? planes de acogida, eh, no solo de, de, de, de acogimiento, sino también de preparación de las sociedades, de, de, de los grupos locales al acogimiento de las personas. No solo esa idea de explicarles que, eh, eh, cómo es nuestro territorio, sino también de explicarnos a nosotros mismos cómo integrar la diversidad, cómo acoger eh, eh, a a otros, a otros eh, eh, proyectos eh, eh, dentro de, de, de los nuestros, ¿no? y además que esto es muy importante, están absolutamente excluidos del imaginario del desarrollo rural. Yo siempre les cuento que vean ustedes cualquier plan de desarrollo a ver cuándo se habla de, eh, precisamente de, de, de, de esta población, en, en es, es que es más, no se les reconoce, a pesar del volumen y la importancia que tienen, no se les reconoce eh, ni siquiera su papel como consumidores. Eh, ni siquiera. O sea, que, eh, etc. Entonces, bueno, esto es una eso que es muy, muy, muy de, de fuerte. De, de, de, de, es una, una población muy, eh, invisible, invisibilizada y además excluida dentro de los proyectos del imaginario, a pesar de la gran potencia que tiene, como les digo, ahora mismo para el desarrollo. ¿no? Y además eh, hemos trabajado mucho en una idea, yo creo que muy falsa, eh, que siempre me gusta exponerla porque yo creo que es preocupante, de asimilación. ¿no? Me encuentro por ejemplo aquí con, esta, con una entrevista que realicé, que dice, hay un, un hecho curioso, yo siempre lo cuento, hay un chico aquí, bueno, un chico, bueno, un señor, ¿no? ya está eh, eh, eh, eh, integrado. ¿no? Primero es un chico, pero es, es un señor. Es de origen marroquí, se ha trabajado siempre aquí y él es la integración total y absoluta, totalmente. Tiene un nombre castellano, o sea, ha castellanizado su nombre, primero. O sea, ¿no? o sea está integrado porque ha perdido su nombre, es campeón. Eh, de guiñote, etcétera, ¿no? Por ejemplo, va a entierros, va a misa de los entierros, esa integración, si yo voy a llevar ahora, si vas a tomar algo, él está allí con su grupo de amigos, y en su grupo de amigos, no, no hay nadie marroquí, ¿no? Esta es nuestra idea a veces de eh, falsa, ¿no? Que es ¿no? de acogimiento, ¿no? Es decir, ya no, se llama, ya no tiene nombre marroquí y no tiene amigos marroquíes, por lo tanto, es uno de los nuestros, ¿no? Creo que precisamente aquí se está generando una, eh, eh, eh, eh, una, una contradicción y una, una negación de las capacidades y de las posibilidades de desarrollo y a la larga una situación eh, compleja en la medida en que favorecer el, el arraigo de, de esta población es fundamental dentro de... Eh, de los proyectos de despoblación. ¿Por qué funciona o qué es lo que tenemos detrás realmente de la despoblación? Bueno, pues tenemos fuertes desequilibrios territoriales, fuertes desequilibrios demográficos, como se estaba, como han, tanto Daniel como, como Fernanda han, han, han, han introducido, ¿no? y sobre todo el establecimiento de una brecha diferencial continua entre las áreas urbanas y, y rurales. ¿no? Bueno, nuestro modelo es un modelo de, de aglomeración, ¿no? de economías de escala donde realmente lo que hacemos es concentrar capital, recursos, mano de obra y talento en unos centros urbanos metropolitanos. Yo creo que esto lo, lo conocemos todos. Y hemos llegado a reconocer que, bueno, que esto a veces tiene problemas, ¿no? Por ejemplo, la contaminación, el estrés urbano, etcétera, lo tenemos asumido que, bueno, es un mal que nos produce este modelo de desarrollo. Sin embargo, nunca nos hemos preocupado que la despoblación, los desequilibrios demográficos o la desvalorización de grupos sociales eh, enteros, ¿no? Tienen también, ¿no? Son también un efecto de, eh, de este proceso. Es más... Muchas veces, cuando estamos hablando de desarrollo rural, hemos alterado absolutamente el, el guión hasta que eh, hemos considerado a las poblaciones rurales que son incapaces o malos gestores como actores de, de, su, de su propio desarrollo, en vez de haber, reconocer que es precisamente este modelo de desarrollo, ¿no? de desarrollo de, de economías de, de gobernación, el que produce estas, estas eh, situaciones, ¿no? Eh, bueno, creo les voy a decir? Envejecimiento. Bueno, pues en el contexto de Europa, eh, estos son datos para mayores de 80 años, que yo creo ya los mayores de 65 años, somos, somos todos jóvenes con 65 años, no mayores de 80 años, que es donde realmente la dependencia... Eh, eh, eh, eh, y el deterioro de la movilidad empieza, empieza a ser eh, más, más, más claro. Entonces, fíjense que España lidera, lidera cualquier indicador, especialmente en la Europa Mediterránea y España estamos hablando de tasas de más del 10% de personas de eh, de más de 80 años, 80, con lo que todo esto implica que no se bueno, lo pueden ver, ¿no? Y es que eh, todo esto ha producido no solo esa concentración de recursos, de trabajo, sino unos fuertes desequilibrios demográficos, ¿no? Por ejemplo, pues que los, los mayores, que es la línea gris, vivan en, en municipios, municipios pequeños y sin embargo la proporción que hay en las ciudades sea bastante menor, ¿no? En las ciudades, por ejemplo, es un 6% las personas de más de 80 años, mientras que en áreas rurales podemos encontrar que es un 15%. ¿no? Eh, sucede al revés con la población joven, con los de 20-30 años, ¿no? que tenemos un 10% en áreas rurales y un 20%, es decir, 2 a 1. ¿no? O sea, realmente hay un extractivismo de vitalidad desde las áreas urbanas respecto a las, a las áreas rurales ¿no? y eh, lo mismo sucede con, con, con, con la natalidad, ¿no? es más la natalidad tiene un, no solo es, es muy escasa y muy reducida, como ven, en municipios de, de menos de mil habitantes, solo un 4%, tienen menos de seis menos de, eh, años, sino que además, lo que, si se fijan, se concentra no en áreas metropolitanas y en áreas absolutamente rurales, sino se concentra en las ciudades intermedias, que generalmente son áreas perimetropolitanas. Se, se excluye de los centros urbanos, de las áreas rurales y se generan unos anillos natalistas donde se concentra la población joven porque así tiene acceso a servicios, tiene acceso a trabajo y a una vivienda eh, eh, eh, en, eh, menores, con menores costes. ¿no? Entonces, bueno, esto nos está generando una alteración muy importante, no solo eh, que, que se transmite también en fuertes desequilibrios demográficos, no voy a hablarles de, de, de género, etcétera que además tiene que ver con, eh, eh, no es una concentración aleatoria, sino que además eh, es un extractivismo de vitalidad y de talento. Se fijan aquí les he puesto para que se haga una idea, por ejemplo, las personas que viven en municipios de 1.000 a 2.000 habitantes, pues el 13% tienen de 20 a 34 años y, este, y estas personas, este grupo 20 a 34 años, el 25% tienen, tienen un título universitario, es decir, uno de cada cuatro jóvenes, bueno, jóvenes, de 30 a 34 años, tardo jóvenes, que viven en, en áreas rurales, tiene un título universitario. Sin embargo, en las áreas urbanas no solo tenemos casi un 16% de, de, eh, de 20 a 34 años, sino que además casi la mitad de ellos tienen título universitario. Es decir, claro, esto eh, dentro de eh, unas economías que son fundamentales hoy en día basadas en, las, eh, eh, en el desarrollo en, en las economías del, del conocimiento, pues nos está descapitalizando, nos está quitando capacidad vital y capacidad eh, eh, en términos de capital social que tienen las áreas rurales, incluso para promover procesos de desarrollo. Obviamente hay muchos lugares donde podemos eh, ofrecer eh, eh, distintos planes y no vamos a encontrar actores suficientes con una capacidad suficiente para llevarlos a cabo por estos fuertes eh, desequilibrios. ¿no? Bueno, este activismo que podríamos comparar a veces con, con ciertas prácticas, pero eso no. Y eh, otro elemento que es central es lo que denominamos brecha rural, que es la incapacidad que tienen las áreas rurales para equipararse con los estándares de calidad de vida, servicios y oportunidades con los con los entornos urbanos y que es un proceso acumulativo ¿no? y que además eh, aquí es donde nos vamos a encontrar ahora mismo eh, uno de los grandes diferenciales y uno de los grandes eh, eh, elementos de salida de población rural, de falta de atractivo de las áreas rurales como lugares de residencia, en la medida en que realmente el estado del bienestar es como si tuviera dos velocidades, una velocidad alta en áreas urbanas, y una velocidad mucho más lenta, o quizás podríamos incluso estudiarlo y decir una condición de ciudadanos de segunda clase en áreas, en áreas, en áreas rurales. ¿no? Eh, a través de unos círculos, bueno, unos círculos de declive que hemos ido identificando, ¿no? que transmiten esta, como ven, este, este modelo de, eh, de fuertes desequilibrios territoriales que terminan generando. ...unas eh, situaciones de exclusión, de exclusión social. ¿no? Pues el declive demográfico, en eh, eh, la medida que la migración es selectiva, se concentra en población eh, joven, pues se pierde la, revital, la capacidad eh, vital, se incrementa el envejecimiento, se altera el equilibrio generacional, eh, se pierden las generaciones intermedias que no solo tienen eh, capacidad de desarrollo económico, sino que también son muy importantes dentro de la gestión de los cuidados y de la economía de, de los cuidados, ¿no? Ahí, etcétera, ¿no? Que además, eh, todo esto pues, eh, vuelve a la accesibilidad porque si hay pocas personas, baja densidad, eh, pues terminar, eh, observamos cómo eh, hay una progresiva desinversión en servicios públicos, eh, y también una retirada de operadores de operadores privados porque establecen, que se establecen según criterios de densidad y concentración demográfica. ¿no? Entonces, bueno, pues esto condiciona unas bolsas de. de de, de difícil sistema, de acceso a los, a los sistemas de, de bienestar. ¿no? Pues que eh, tiene que ver también pues, con, la, con la formación, ¿no? o sea, se van retroalimentando entre sí. ¿no? Eh, pues eh, menos eh, centros educativos después de estas desinversiones reduce oportunidades formativas, se generan bolsas de trabajo fuerte des, eh, eh, descualificado. Y se pierden las capacidades y oportunidades de innovación y de inserción en las economías del conocimiento como estamos viendo. ¿no? Todo esto pues, en, el, en el mercado de trabajo, pues ¿qué les voy a contar? Pues baja densidad, desinversión y descualificación, un escenario conforma un escenario de baja empleabilidad, de fuerte precarización, bajos niveles salariales que provocan nuevos procesos de migración y así estamos continuamente retroalimentando este, este proceso, ¿no? El Banco de España nos dice que un habitante rural tiene que recorrer 22 kilómetros para acceder a una escuela, un ambulatorio polideportivo. Es una distancia 10 veces mayor que un, que un habitante urbano. Solo el 20% tiene acceso a una red de banda ancha de los habitantes rurales, mientras que en las, es posible para el 82%. ¿no? Son unos indicadores de estas, de estas dificultades de, de, de esta brecha. Eh, pero eh, si tenemos otros datos eh, que son eh, más contundentes y si cabe, es por ejemplo, pues las dificultades de acceso a servicios muy básicos, como puede ser una, una tienda o un punto de, de alimentación diario donde nos encontramos que en las áreas rurales, más del 20% de la población dice que tiene dificultades, dificultades serias de, de, de acceso. ¿no? Bien, el y que además esto eh, se complejiza en función de los distintos, de los distintos perfiles. No olviden que eh, más de el uno de cada tres hogares rurales está compuesto por una persona que vive sola, mayor de 64 años, pero también eh, eh, un veintitantos por ciento de los hogares son Mayores que viven solos, pero también hay otro 10% de jóvenes que viven solos. Bien, por ejemplo, para mayores de 64 años, pues encontramos que estas distancias, estas dificultades de acceso se incrementan, se incrementan eh, eh, de, de sobremanera, ¿no? un 27% tiene dificultades para ir diariamente a una tienda, y los de 64 años con dificultades de conducción, etcétera, imagínense esta, esta situación con bueno, los servicios bancarios, en fin. Eh, bueno, es conocido eh, eso. ¿no? Eh, bueno, hasta el punto que en la crisis sanitaria pues, hemos tenido que observar dentro de esta situación de difícil accesibilidad y de falta de, de, de, de, de, recursos, de recursos humanos que no había estos eh, grupos solidarios que hemos visto en las áreas urbanas que hacían la compra, que ayudaban a mayores, etcétera, sino que realmente han tenido que ser alcaldes de distintos lugares los que han tenido que tomar la responsabilidad de estar eh, transportando los alimentos, como bueno, aquí les traigo dos, dos casos de los muchos que ustedes habrán, habrán estado viendo, o sea, como los, los propios alcaldes han tenido que hacer esta, esta, esta labor. Bueno, la calidad de los servicios es otra, otra cuestión, ¿no? seguramente aunque tengamos acceso a los servicios, este es el consultorio de un pequeño pueblo, pequeña eh, eh, parroquia de, de, de Tineo, un municipio de, de Asturias, y bueno, pues les puede parecer pues, bueno, bastante normal o, o bastante curioso, sin embargo, si se fijan ese banco que ven ahí en la puerta, pues es realmente la sala de espera. Esto es un consultorio rural. Realmente no tiene siquiera una equipación, como pueden ver, para una sala de espera. Pero claro, esto, pues bueno, parece que era primavera cuando, cuando hicimos las, las fotografías, pero imagínense en otro tipo de circunstancias, pues bueno, esto es, claro, eso no son equiparables los, los consultorios, etcétera. Farmacias 24 horas. Bueno, esto es una farmacia 24 horas también de un municipio de Asturias. Podemos comprar, veo que unos preservativos, unas gominolas, eh, unas compresas, pero por ejemplo, no podemos comprar alcohol, podemos comprar tiritas, pero no podemos comprar una simple aspirina. 24 horas de farmacia. En fin, bueno, sistemas que realmente, pues, eh, etc. De, bueno, de la retirada de los operadores bancarios, no les voy a hablar, estos son datos de Castilla y León, para que vean quizás porque eso, en fin. Bueno, el, para concluir sí que quería centrarme en los efectos que ha podido tener la crisis y que realmente, eh, solo como decían antes anteriormente, es el efecto combinado de dos crisis, no podemos separar porque los efectos de la, de la crisis de 2008 eh, eh, eh, no los hemos eh, todavía no los hemos eh, asimilado cuando nos ha caído, no estábamos eh, a punto de recuperarnos cuando nos ha caído el efecto de la, de la crisis eh, sanitaria les eh, he traído los índices que se han referido ustedes y que veo que conocen bien que es el índice de riesgo de exclusión el, el AROPE ¿no? donde pueden ver cómo ha crecido eh, especialmente las tasas de, de exclusión urbana Mientras que, curiosamente, las tasas de exclusión en áreas rurales se, se han mantenido en todo el periodo que hemos, que hemos observado, 2004 a, 2000, a 2020. Se ve el efecto de la crisis, se ve que las áreas rurales tienen, una, como decían, una exclusión, un, un, una, un riesgo de exclusión mayor, ¿no? Pero lo que sí que observamos es cómo se van aproximando, cómo se van aproximando las tasas rurales y las tasas urbanas. Abajo tiene la diferencia. ¿no? O sea, las tasas rurales se mantienen mientras que las urbanas están creciendo. Hay una aproximación y realmente eh, se están... Eh, ¿Por qué? Bueno, pues aquí les sé, eh, como saben, el, el índice de riesgo se compone de tres medidas. Una que tiene que ver con, con la pobreza a través de, de las rentas otra con la capacidad que tienen los hogares de incorporarse a los mercados de trabajo y otra que tiene que ver con la carencia material severa, que es la que menos efecto tiene. En las áreas rurales, si se fijan, la que realmente ha tenido efecto durante la crisis de 2008 ha sido eh, las personas que tienen, viven con muy baja intensidad de empleo, que es la responsable del crecimiento que se ha, que, que se ha observado. Sin embargo, lo que es las personas en riesgo de pobreza se ha mantenido bastante constante cosa contraria a lo que ha sucedido en las áreas urbanas, donde sí que ha crecido el riesgo de, de pobreza, mientras que eh, eh, el empleo ha tenido una, una influencia bastante, eh, bastante eh, menor. Conclusión, es fácil, saber: las áreas rurales mantienen una fuerte población envejecida, que es una fuerte población que es muy dependiente, de, eh, de protección social y realmente lo que observamos es que probablemente estas dificultades de empleo hacen que las poblaciones emigren hacia las áreas urbanas y que es lo que está condicionando el crecimiento de bolsas de, eh, de bolsas eh, de pobreza en, en, en áreas en áreas urbanas mientras que entonces creo que es importante reconocer que pues tiene sus ventajas pero también de cara a los procesos de desarrollo rural y de que tiene que es el mantenimiento de una población fuertemente dependiente de transferencias, de transferencias sociales. Bien, eh, dentro de este debate lo que se ha generado es si la crisis ha conseguido eh, que las personas vuelvan a los pueblos. ¿no? Eso es el, el gran... Eh, que el pueblo, al menos esa sensación durante los días de encierro teníamos, esa presión, que las personas estaban volviendo a las áreas rurales, etc. Bueno, en, en parte sí, los datos he conseguido, sí que he conseguido reconstruir los datos entre 2000, 1 de enero de 2000 y 1 de enero de 2001 y lo que ofrece el 1 de enero de 2001 es que las grandes ciudades, como ven, han decrecido, especialmente las de más de un millón de habitantes, han perdido población y las áreas rurales de menos de 2.000 habitantes han crecido un poquito, especialmente han crecido más. Las eh, ciudades intermedias, las cabeceras comarcales, etcétera, es donde sí que se ha visto. Claro, el problema es: ¿esto va a durar? ¿Es, efecto, es un efecto efímero? Eh, pues bueno, en principio, eh, básicamente lo que eh, sí que he podido ver es que probablemente eh, se estén adelantando algunos, algunos procesos. Eh, si se fijan. En 2000, si observamos, es el gráfico que os había enseñado anteriormente, pero me quería fijarme en, 2000, en 2019. Que como ven, hay un crecimiento eh, tanto de la población eh, que ha nacido en España como de la población que ha nacido en el extranjero, pero especialmente la población que ha nacido en España. ¿no? Este, este sí que ha sido el efecto de la pandemia. Por primera vez hemos tenido una, una llegada de población eh, nacional a los, a los núcleos rurales. ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir que es fundamentalmente personas que estaban retirándose, personas que iban a, a jubilarse, personas mayores que han vuelto a las, a las áreas rurales, a las segundas residencias y en alguna medida también profesionales que se han instalado al menos temporalmente en áreas rurales. Eh, en cierta medida es un adelantamiento de procesos que se iban a producir dentro de unos años, que como es el, esa, esa entrada de, de población retirada en áreas rurales, pero el dato importante es observar cómo en cierta medida eh, la crisis ha ralentizado la entrada de población inmigrante que era lo que estaba realmente alimentando a las, a las, áreas, a las áreas rurales, ¿por qué? Pues probablemente por esas dificultades de empleo y esa búsqueda de localizaciones en, en, en otras áreas urbanas. Con lo cual, ¿qué es lo que está sucediendo? Que Estamos rompiendo básicamente la cadena que tenemos de asentamiento eh, y de arraigo de, de la población. Y eh, con esto yo creo que termino con, bueno, básicamente que ya creo que ya les he agotado mucho su, su paciencia con, con demasiados datos y... y eh, bueno, pues el efecto que han tenido las dos crisis, como les digo, que tenemos que estudiarlas de manera conjunta, es difícil separar los efectos de una y de otra. Eh, primero, la importancia que tiene la dependencia eh, de la población rural respecto de los sistemas de protección social. Yo creo que esto eh, eh, es lo que hace que tenga una mayor resiliencia, pero a su vez está condicionando su capacidad de, de futuro y yo creo que esto es un dato a, a vigilar. El incremento que ha supuesto eh, sobre la brecha rural, no lo hemos comentado, pero bueno, todos ustedes saben que, que los recortes han sido grandes la primera crisis y la segunda crisis hemos visto cómo los sistemas sanitarios de, de algunas comunidades autónomas han cerrado centros, centros rurales para llevar personal y material sanitario a grandes centros urbanos. O sea, que ha habido un vaciamiento incluso de, de servicios, etc. Entonces, bueno, el incremento es, es, es importante y sobre todo que a mí esto me, es más difícil de observar, pero yo creo que es muy importante la ruptura que se produce tanto con una crisis como la otra en las trayectorias de arraigo de la población que viene del, del extranjero. Estamos perdiendo una buena oportunidad. Realmente están llegando pero están pasando, ¿no? se está convirtiendo en cierta medida el medio rural en una, estación, en una estación de paso y luego bueno, pues esta diversidad que les comentaba que está dando lugar ahora mismo a una polarización, a una polarización social. Básicamente este es el recorrido que espero que, bueno, que les, les, pueda, les pueda resultar eh, eh, ilustrativo y, y pueda ayudarles en, su, en sus debates. Muchas, muchas gracias. Eh, muchas gracias, Luis, eh, por tu exposición. La verdad es eh. muy interesante eh, todo, todo el estudio sociológico ¿no? que nos has mostrado y que, y que nos ayuda a percibir muchos detalles que, que incluso no teníamos en cuenta. ¿no? Eh, me, ha, me ha chocado ¿no? lo, de, lo de que es verdad que hay procesos ocultos que todavía no somos capaces de reconocer y que están ahí. Y yo quería, como no veo que haya todavía preguntas, porque imagino que todo el mundo ha estado muy atento a tu exposición, yo sí que creo que al final lo has ido diciendo, pero me gustaría pues ver tu opinión ¿no? al respecto de, de qué esperanzas podemos tener eh, en el medio rural eh, de cambio. ¿no? Eh, sí que has hablado mucho, yo, yo me iba a remitir un poquito a lo que has hablado al final, ¿no? de, de que esta pandemia, pues el hecho de haber estado confinados un tiempo y en, en las ciudades con más agobio, ¿no? al no poder tener ni siquiera un respiro eh, de salir un poquito, eh, eso sí que ha permitido que mucha gente le dé más valor ¿no? a, a, al medio rural. Ahora que también entiendo que, que el medio rural está lleno de segundas viviendas y que eso también es un problema de vivienda de cara a los que quieren ir a vivir a, a una zona rural. ¿no? Y eso no sé si, si es bueno o malo ¿no? en ese aspecto. Luego también el, el resurgimiento del teletrabajo, ¿no? de, de, de que ahora pues, siempre que se dote, se dote de, de medios digitales ¿no? a, al medio rural eh, pues puede ser un... un una ventaja ¿no? para, para vivir allí y a lo mejor en unas eh, eh, calidades de vida diferentes a las que se ven en la ciudad. Pero ¿qué factores sociales puede haber que, que sean atractivos eh, en el medio rural para que la gente en un día, el día que sea, pueda empezar a, a pensar que, que vivir en el medio rural puede ser más, más beneficioso que hacerlo en el urbano? Sí, muchas gracias. Bueno, yo creo que hay muchas personas que, vamos, yo creo que pensar que en el medio rural se vive bien, yo creo que eso no tiene discusión, yo creo que es, una, es casi un, un, un axioma. ¿no? El problema es si realmente podemos hacerlo con las mismas condiciones, si realmente, creo eh, es que estamos hablando eh, de, en términos de, de brecha, de esas dificultades de acceso. Eh, que eh, para ciertos grupos poblacionales se notan más y para otros grupos eh, se notan menos. Y es especialmente eh, difícil, eh, no, hemos, no, no hemos hablado, especialmente difícil para, para el caso, por ejemplo, de, de las mujeres, ¿no? la fuerte masculinización rural que, que no, no he comentado, pero que tiene que ver especialmente con los restrictivos Mercados laborales que existen en las áreas, en las áreas rurales ¿no? y esas dificultades que tienen muchas veces de, de mejora, de, de ascenso, de reconocimiento, etc. Es especialmente difícil para las eh, familias que quieren tener, que quieren tener hijos, eh, que realmente se encuentran con una situación de menor atención educativa, de mayores costes de acceso a, a los sistemas sanitarios, etcétera. ¿no? Para que se hagan una idea, por ejemplo, en Soria, es un pueblo muy pequeño de Soria, recibieron a una persona que venía de, de Magreb, que venía una familia que venía con tres hijos, que venían muy contentos, a, tenían trabajo allí, eh, habían en, en, encontrado vivienda y venían muy contentos. El primer día cuando llegaron, lo que le dijeron, a, el hijo era mayor, tenía edad para ir al instituto, le dijeron su hijo, este domingo tiene que montarse en el autobús, tiene que ir a Soria capital y volverá el viernes. ¿no? Claro, la familia lo primero que hizo fue decir, sí, iremos a Soria y encontraremos trabajo, trabajo eh, en Soria. Realmente esto es lo que nos complejiza y es donde eh, yo creo que no es tanto una cuestión ahora mismo de estrategias de desarrollo, de desarrollo material, de empleo, etcétera, como de condiciones, como de, condiciones de acceso al estado del bienestar, que seguimos viéndolo, que tiene unas, unas condiciones eh, más, eh, más complicadas. Existen además otros elementos, como el que has citado, eh, que en medio rural pues, eh, hay mucha vivienda, pero tiene un problema muy serio de, de vivienda. Realmente hay mucha población que quisiera y que podría asentarse en áreas rurales, pero que no lo hace porque es un mercado de vivienda que es muy complicado. O sea, no hay, hay, hay poca vivienda de calidad, o hay vivienda que es casi de, de lujo y que es inaccesible o vivienda que necesita eh, unas inversiones para convertirla en una vivienda eh, funcional y, y adecuada para lo que es una, una familia que es, que es enorme, ¿no? es quizás uno es que no se suele poner en, en valor pero realmente hay muchas casas vacías pero el problema de vivienda eh, rural es, es grande ¿no? y eso generaría eh, distintas, distintas dinámicas eh, hablas de teletrabajo y sí, eh, bueno, siempre está la duda de que hay un menor acceso a internet, etcétera, y que tiene esas dificultades. Luego, en muchas zonas, cuando llegas, te dicen que no es para tanto, que realmente eh, es un mantra que se repite mucho, pero bueno, básicamente sí que hemos conseguido ya tener una infraestructura, eh, bueno, bastante, igual no para el 5G, pero sí que para para distintos servicios, pero el problema es que el teletrabajo es un tipo de trabajo que je, eh, muy concreto para ciertos grupos de, de personas que pueden teletrabajar. Buena parte de las actividades de los, de, de los trabajos eh, son manuales, los eh, trabajos que de la economía de cuidado no se pueden teletrabajar, todos los trabajos de, de, de atención eh, etcétera, tampoco y estamos hablando de unos grupos casi de élite, profesionales, pues que tienen que ver con profesores de universidad como yo, con periodistas, con consultores, etcétera, que sí que pueden eh, alternar ¿no? y considerar estas, estas situaciones. Pero básicamente es una, una, una solución que se segmenta mucho y que a la hora de la verdad va a polarizar bastante la, la estructura. ¿no? Entonces esto es un mamá Pero en cualquier caso futuro, todo, porque todo se construye día, día a día. Bueno, muchas gracias Luis. No veo que nadie quiera hacer una pregunta, creo que está todo el mundo muy atento y no le ha dado para, para hacerlo. Eh, ya hemos pasado la hora, eh, son y 52, ahora me parece que viene un descanso, yo decidme lo contrario, eh, si no. Y bueno, pues eh, agradecerte Luis, eh, toda tu exposición, creo que marca muy bien lo que es este taller, ¿no? Eh, el saber, el tener el concepto de la realidad que, que hay en el medio rural para que a continuación se pueda, bueno, pues hablar en los siguientes talleres, bueno, de, en las siguientes mesas del tema de la pobreza y de, y de, y de los retos que se, que se muestran aquí. Lo dicho, Luis, eh, muchas gracias por tu intervención y, bueno, paso ya, yo me despido ya y paso a, a los responsables ¿no? de este taller para que nos digan en este momento lo que, lo que hay que hacer, si hay descanso o, o se sigue. Muchas gracias, Dani. Muchísimas gracias también a, a Luis. Eh, sí, efectivamente dejamos ahora mismo unos cinco minutos eh, de descanso y volvemos a las seis con el, con el siguiente panel. Pues eh, nos vemos ahora en siete minutos escasos. Muchas gracias.